Bienvenidos a esta serie de videotutoriales. AVA. Bueno, eh, ¿cómo has estado Nicolás? Bien, Bien señor. ¿Qué tal? Ya aprendimos dos cosas fundamentales. La primera, ¿cuál fue? Cómo crear el correo. Cómo crear general? el correo. ¿Cuál es el segundo? Enviar un correo. General. Enviar el correo. Y ahorita vamos a ver cómo podemos recibir ese correo. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, lo primero que uno hace es ingresar a su correo como ya aprendimos y lo vamos a hacer es mirar esta bandejita de la parte izquierda, ¿cierto? En la parte izquierda dice recibidos, destacados, propuestos. Yo puedo inclusive destacar nuestros mensajes. En este caso voy a ir a recibidos, ¿sí? Previamente yo lo que hice fue enviar un correo a este correo, ¿cierto? Y mire que ya apareció. Gustavo Alberto rico mandó un correo. Dice instructivo de facturación electrónica, ¿sí? Entonces... Yo lo que voy a hacer es simplemente darle clic ahí en el instructivo de facturación electrónica y ahí aparece el mensaje. Dice, un cordial saludo, estimados clientes, con el cliente de con ustedes los diferentes pues, ay, bueno, entonces ahí me enviaron todo el mensaje. ¿Sí o okay? qué? Sí. Pero lo interesante del mensaje, bueno, acá nos dice a quién se lo envió y todo eso. Y lo interesante es que también tenemos en la parte de abajo, nos enviaron un archivo adjunto. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Ah, entonces yo puedo con ese archivo adjunto simplemente darle clic ahí en la flechita y ¡tran! se descarga y se descarga, ¿sí? Entonces cuando, por ejemplo, nuestros instructores o recibamos un correo, podemos leer el mensaje y también descargarlo los archivos adjunto. Mire, rapidito se descarga, ¿cierto? Entonces yo voy aquí a, a esta opción donde dice instructivo y ya puedo darle clic acá. En este caso estamos utilizando eh, Google Chrome y entonces ahí tengo el, el instructivo. O si no, yo utilizaría por acá, utilizaría por acá alguna alguna que eh, opción de, por ejemplo, en otro navegador para poder observar el archivo descargado. Listos. Listo bueno algo importante que tenemos también algo también importante que tenemos también es que a veces nos mandan correos y qué pasa no llegan no llegan entonces yo lo que voy a hacer mire lo que acabo de hacer en la parte izquierda aparece una opción que dice más entonces yo le voy a dar clic ahí en donde dice más y me voy hasta acá donde dice spam ¿sí? entonces le doy clic ahí en spam y miro a ver si hay algo en el spam. A veces nos llegan los correos ahí, ¿sí? sí. Entonces, ¿no sabes que visualizarlos acá, es cuando normalmente el correo nos trata de proteger y cuando vemos correos maliciosos y todo, ven correos maliciosos y son reportados a nivel nacional, entonces ya lo reportan y a usted ya no le llega normalmente al correo sino le llega el spam, ¿sí? Claro, sí, sí. Usted normalmente revisa su spam, si ve que son correos que no le interesan, entonces ojalá los elimina y todo eso, ¿sí? Sí. Eh, Miramos cómo eliminar un correo también, ¿sí? ¿Sí? Bueno, idea. aunque no sería lo ideal, no, sí. o sea, siempre debemos dejar los correos ahí. Entonces, yo lo que hago es simplemente seleccionar el correo y le digo clic acá en el botón que borrar. borrar. Aunque no, no es bueno eliminarlos, ¿listo? A menos de que sea realmente necesario porque los correos nos dan como una evidencia, un seguimiento, una trazabilidad de que nos llegó la información. ¿Listo? Nicolás, muchas gracias y esperamos Perfecto. vernos en el siguiente video tutorial. ¿Listo chicos? Muchas gracias. No olviden crear su correo.